la intervención de, de Dante y de, y de Lino, que me parecieron muy interesantes, porque venimos aquí a, a, a hablar, pero también a, a escuchar. Eh, ya dije en mi, en mi conferencia que tenemos noticia de esta reivindicación por, de un colegio de historiadores en el Perú desde hace <ríe> cuántos años, ¿no? Y... Y ahora lo entiendo mejor, porque en España no, no hay ninguna institución que una o asociación a los historiadores, sino que las que existen son por, por áreas académicas, ¿no? Eh, o sea, que en ese sentido está muy muy fragmentada la, la, la, la profesión y, y la Academia de la Historia pues naturalmente como pasa en vuestros países es una institución pública pagada por el Estado es decir, es verdad que gestiona un archivo y tiene una serie de funciones establecidas, necesarias, etcétera, pero no es un órgano creado por los, por los historiadores ¿no? entonces para tener autonomía y que organizarse Mm, eh, me extrañó mucho que México, que es un país maduro eh, eh, en muchos sentidos, también historiográficamente los colegios de historiadores estén fragmentados por Estado, no, no existe en, en un colegio que yo sepa de historiadores de México eh, claro, dirán que existe la Real la Academia de la Historia pero son dos cosas muy muy distinta, por mucho que allí estén eh, los historiadores, ¿no? eh, eh, la comunidad de historiadores necesita autoorganizarse para tener autonomía, ¿no? para tener autonomía. Eh, bueno, la experiencia de Bolivia no, no la conozco, por tanto, animaros mucho, ese es el camino, porque eh, la historia tiene un papel que jugar en los momentos de cambio, y este papel no tiene que ser dictado por el Estado, aunque sea un Estado amigo, sino que tiene que, que, que ser consecuencia del trabajo de, como un colectivo de los, de los propios historiadores, por lo tanto vuestra experiencia puede, puede ser sumamente interesante para la comunidad internacional de historiadores. Y, y voy a la segunda cuestión que quería tratar, porque ahora tenemos un contexto Positivo. Vamos a ver, me explico. Tenemos un contexto negativo por el COVID, ¿no? que, que eh, nos ha tenido confinados pues, durante dos años y esto se va a prolongar. Eh, nosotros pensábamos porque aquí en Santiago de Compostela se ha alargado hasta este año 2000. 22 el, el año jubilar, el año sacodeo, pero pero ¿quién? no tenemos garantía de que se pueda viajar y se pueda hacer un gran congreso presencial en este año tampoco. no Eso es lo negativo eh, de, la, de, la, de la pandemia, pero una de las cosas positivas, aparte del impulso que, que ha dado a la comunicación digital eh, eh, académica, concretamente, pero no solo, pero sobre todo, académica, otra cosa positiva que ha tenido y eso ya para el conjunto de la sociedad es que ha hecho resurgir el estado de bienestar donde, donde eso fue posible, más probablemente más posible en Europa que, que en América ¿no? pero eso es muy importante porque la, la pandemia se cargó al neoliberalismo hoy en las instituciones no solo en Europa pero es que tampoco en el Fondo Monetario Internacional, el Banco el Banco Mundial de Comercio y todo eso, no digo que no haya neoliberales, que lo sabrá, pero están calladitos, porque eh, eh, los estados están inyectando dinero público eh, en tal cantidad, bueno, para la educación no tanto, pero para el, los temas de salud y otros, que, que, que, que realmente estamos ante un cambio de paradigmas, eh, se ha resucitado a Keynes, ¿no? Entonces... Y, y por otro lado para el contexto latinoamericano que es lo que voy a decir más un tema de historia inmediata que de historiografía es que uno se maravilla del dinamismo de la sociedad latinoamericana por un lado la experiencia bolivariana que conocemos, que se inició en, en el siglo pasado ya en, en Venezuela y se extendió a otros países de ahí se puede hacer un balance como sabéis pues eso, delicado ...porque hay cosas que se hicieron bien y otras que no se hicieron tan bien... ...y entonces eso... ...y, y, y lo que nos asombra visto esto desde, desde la Europa Latina... ...es cómo la, la sociedad latinoamericana... Eh, ...ha reaccionado, por, empezando por Bolivia... ...y, y, y haciendo retroceder al, al, al golpismo, ¿no? ...y haciendo triunfar democráticamente... Al, al, al, al, al, al partido de, de, Evo, de Evo Morales también aprendiendo de sus propias experiencias que, de lo que tuvieron de positivo o negativo ¿no? y, y después en Perú que vosotros conocéis mejor la, la experiencia peruana y no voy a meterme pero sí en lo de Chile que es más de eh, está impactando mucho más por sus por características era impensable un proceso constituyente una nueva constitución la posibilidad de que retorne la izquierda al gobierno en Brasil, etcétera, por no hablar de Argentina y de otras experiencias. ¿no? Quiero decir que Latinoamérica está tremendamente viva y con una ilusión de progreso que no cesa, ¿no? y viviendo experiencias... ...que salen unas bien, otras mal y otras regular... ...pero sin perder el hilo otra vez se vuelve... ...y las la mayorías sociales generan mayorías electorales... ...yo es que eso, que soy de la generación del 68... ...me lleva a... ...me trae a la memoria Salvador Allende... no ...eso es lo que Allende le hubiera gustado... ...lo que él intentó y, y, y pagó con, con su vida... ...se está consiguiendo que, que, que, que la democracia sirva para que para la transformación social, otra cosa que sepamos o se, se sepa hacer mejor o, o peor. Quiero decir que es un, un, un contexto en Latinoamérica de una sociedad civil que se está moviendo, bueno, lo que sí he seguido es la movilización de la sociedad civil peruana que llevó al cambio de gobierno último, etcétera, como también pasó antes en, el, en, el, en, el, en, el, en Chile y etcétera. Eh, pues con toda esa ebullición social y ese deseo de progreso colectivo es que eh, la historia que, que nosotros reivindicamos es que se encuentra como el pez en el agua lo que pasa es que necesitamos instrumentos para ponerlo, para implementar todo eso Nos, nosotros hemos encontrado la historia de Abate que siempre se ha movido en el ámbito internacional y, y para nosotros el instrumento puede ser y va a ser creo yo, el colegio de, de historiadores. Eh, la comunidad de historiadores tiene que jugar un papel en estos cambios que están sucediendo y los cambios que están sucediendo en el mundo pasan en buena medida por América Latina y la historiografía latinoamericana tiene que, tiene que ser capaz de estar a la altura de las circunstancias y vosotros eh, lo estáis y, y, y, intentando. Siempre y cuando, siempre que se entienda lo que yo estoy diciendo, como esferas autónomas unas de otras, pero que, que, que, que viven como peces que viven en el, en, en el, mismo, en el mismo lago, ¿no? pero, pero que son especies distintas, ¿no? y, y el historiador es una especie distinta del político, Eso, yo que estuve en la política en la época del tardo franquismo y de la transición, como le tocó a toda mi generación, ¿no? y también a la vuestra ahí en los años, en los años 70, como todos sabemos, ¿no? pues puedo deciros que, que son dos tipos de actividades distintas, que pueden ir en la misma dirección, pero que quien marca la dirección de hacia dónde tiene que ir la, el oficio historiador, la historia que se escribe, somos... Eh, los historiadores, parece mentira que tengamos que estar defendiendo eso así a veces son medios de comunicación los que quieren tener sus historiadores de cabecera, sus intelectuales orgánicos, decía Gratis sus, sus, sus historiadores orgánicos, yo, sí, pero bueno ¿a dónde vamos? yo creo que una de las grandes virtudes que tiene la universidad, sobre todo la universidad pública es eh, la, la libertad con la que podemos trabajar, pero eso no no, no no, es útil si, si no lo podemos hacer eh, colectivamente y necesitamos herramientas para nosotros en el ámbito eh, latino internacional ha sido y es historia de debate para vosotros debe ser el colegio de historiadores del Perú que puede servir de ejemplo para otros países quizás mejor en España también alguien se anime a, a, a, a que necesitamos una asociación general de historiadores por cierto que en Estados Unidos existe ¿no? Eh, y no, no todo allí es malo, no. existe y a veces y, si, y se ha sentido muy sacudida por los acontecimientos desde la guerra de Vietnam a la guerra, a la guerra de, de, de, del Irak últimamente, ¿no? curiosamente, por lo tanto eh, si es posible, hay países que tienen plata, eh, asociaciones de historiadores y también se trata de la orientación que, que tenga esa asociación, no, claro si si es para refugiarnos eh, en nuestros despachos y nuestros archivos y bibliotecas pues para eso no necesitamos organizarnos lo hacemos cada uno por nuestra cuenta y de alguna manera hay que hacerlo obligatoriamente porque nuestro trabajo está pues eso claro rodeado de libros, rodeado de documentos en nuestros cubículos etcétera, ¿no? por lo tanto eh, si hay que terminar esto de alguna manera por mi parte es decir, que viva el Colegio de Historiadores del Perú. A la historia posmoderna, al posmodernismo como filosofía, que es lo que nos debe preocupar, o que a mí cada vez me preocupa menos, ya, ya le dediqué algo de atención. Pues la historia posmoderna, ¿qué, qué, ¿qué puede ser eso? Aparte de una pose académica, ¿qué puede ser eso? ¿Qué contenido puede tener? Hablando en rigor, quien ha... Quién ha Promovido esto ha sido un sector de la academia norteamericana. Eh, no creáis que historiadores en sin origen, sino eh, dedicados a la literatura a la, a comparada, a la lingüística eh, y todo eso. Vamos, digamos que hay un postmodernismo europeo, Lyotard, eh, Bátimo, etc., de tipo más filosófico, pero en lo concreto en Estados Unidos eh, se... se, se se tradujo en el, en el giro lingüístico que, que es sumamente eh, peligroso para nuestra profesión, que no so, porque eh, no solo niega que la historia sea una ciencia, ¿no? es decir, que sea un saber riguroso, en definitiva, sino que además dice que es una como una rama de la literatura, White, un poco va en esa, en esa, en esa dirección. Bueno, ya os digo que originariamente eso viene del mundo de la literatura, entonces, que es? es subjetividad del historiador, todo, todo, toda obra historiográfica es más bien subjetividad del historiador que otra cosa, es decir, que lo que hay es el discurso histórico, pero que detrás de, del discurso no hay una realidad histórica, si se niega que es una ciencia, quiere decir que se niega la posibilidad de conocer objetivamente el pasado, objetivamente de una manera relativa, naturalmente, a través de aproximaciones, no hay ninguna verdad absoluta, por lo tanto, si alguien se adhiera a la historia posmoderna y es historiador, pues es una paradoja, yo es que no lo entiendo, porque es incompatible, o sea, ¿qué función tiene el historiador si es una prolongación de, del autor de, de ficción? Así como el autor de ficción crea eh, relatos, nosotros creamos un relato, relatos de ficción, nosotros creamos un relato eh, eh, historiográfico, que ahí apoyándose en datos, etcétera, pero que lo fundamental es lo que se le ocurre al historiador que debe ser o que es, o que es la historia yo reivindico naturalmente que la historia la hacemos los historiadores pero claro a, a partir de las fuentes históricas sobre la base de, de una realidad a la que pretendemos aproximarnos de una manera creciente eh, a través de, de la metodología, a través del estudio de, del debate, de la reflexión, etcétera, etcétera entonces, eh, negar eso pues es contradictorio con con el oficio de historiador por lo tanto, ser postmoderno y historiador, a mí me parece incompatible, salvo que sea una pose. Porque hay eso del post, eso y el post lo otro, como al decir el posmarxismo Bueno, pues qué es eso, es el marxismo, no actualizado lo que sea, pero el postmarxismo, bueno, pues posmoderno peligrosísimo, ¿no? Es una pose y muy peligroso porque, eh, claro, dice, no, la modernidad, la ilustración, el progreso, todo eso son paparruchas, pero cómo es que no, no se puede llegar a ese grado de lucuración más ajeno al mundo en el que vivimos, para la gente no son tonterías esas, esas, esas, esas cosas de la modernidad de la ilustración ni, la, ni del progreso y el historiador tiene que tener los pies en la tierra por lo tanto historia postmoderna, una contradicción entre en sus propios unos propios términos, arbo, que un historiador se puede se considere moderno porque haga análisis de discurso. Bien, a mí eso me parece aprovechable hacer análisis de discurso. Pero eso, transformar eso en una filosofía de la historia o, o, o un concepto general aplicable a lo que es la historia, pues me parece eh, una, una barbaridad. Pues muy bien, es una metodología como, como que, interesante, de hecho ya se hace análisis de textos y discursos, no nos queda más remedio, trabajamos con documentos y tenemos que hacer análisis de discursos todos los días pero ahí no hay una especial innovación, la innovación del posmodernismo es eso decir que fracasó la idea de progreso, fracasó la modernidad, fracasó la ilustración entonces bueno pues eh, algunas veces pienso de verdad que es mejor a veces al académico ponerlo en su propio despacho allí y que se mueva con los discípulos que quieran oírlo y nada más, porque eso desde el punto de vista social, colectivo, público, eso sería el fin de la historia entendida como profesión.